Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, eh, hoy estamos en uno de los lugares más eh, emblemáticos de los últimos, por lo menos dos décadas, en, las últimas dos décadas de acá en Neuquén, que es el, el, el río Grande, todo lo que tiene que ver con el río. Nosotros hemos trabajado mucho algunos de estos aspectos con el tema de la contaminación, hace unos años cuando surgieron un montón de movimientos que eh, se agruparon en salvar los ríos, que estaba toda la denuncia... La comprobación de, de los afluentes este, cloacales, el, toda esta historia que, de, de, del eterno Limay que está tan castigado hasta que llega incluso a, al mar, todo el agua que baja de la cordillera y todo un debate que eh, estuvimos siguiendo. Hoy eh, nos acompaña eh, la, la coyuntura de una vez más la especulación inmobiliaria en las ciudades más ricas del país, en una de las provincias más ricas del país en, en este lema tan complicado de entender como puede ser esta mirada que Beliana a decir la mejor provincia del país, en un conflicto que no se detiene, eh, en el caso de salud, eh, eh, de hecho cuando estamos grabando ahora están casi todas las rutas cortadas en lo que tiene que ver con las famosas rutas del petróleo eh, y un, una efervescencia social que ha acompañado esta, este inicio de la segunda ola. Nosotros los molestamos a... A Marcelo y Ana que nos van a acompañar para eh, explicarnos todo esto. Marcelo, nosotros ya habíamos hecho algunos laburos el año pasado, pero este también eh, casi que viene. Eh, los molestamos y le pedimos que nos juntamos acá porque el lugar es increíble, y nos tocó un día buenísimo. Pero eh, nos encontramos otra vez con, con una ciudad que sigue de espaldas, ¿no? A todo lo que está. por una administración que hace que la ciudad esté de espaldas. A, ...a un montón de sufrimiento y de, y de carencias, ¿no? Te lo digo, ustedes que tienen mucho trabajo en territorio... ...seguimos con el problema del gas, el problema... Exacto Se viene el frío, otra vez los problemas con la leña, el gas... Este ...y ahora nos encontramos con esto de que hay un negocio inmobiliario tremendo... ...en esta zona que es increíble, que bueno, que estamos mostrando en el, en el programa hoy Sí, sí, es como un círculo vicioso y un triángulo, ¿no? Que se, se reitera mucho en la, en la ciudad... Neuquén es una de las ciudades, está dentro de las cinco ciudades donde la tierra, el suelo urbano es eh, carísimo, tanto para comprar y adquirir unos metros de tierra para construir el sueño de la casa propia con, con la familia, como para alquilar. Y eh, tiene que ver con esos contrastes, en su momento hablamos de lo que es la falta de servicios en la zona oeste, en los hornos, en una zona donde se, las familias... ...flotan en el gas que explota la empresa Plus Petrol... ...pero uh -huh. no tienen cloacas ni gas... ...y en donde no hay gas ni cloacas... ...y en muchos casos ni siquiera luz eléctrica regular... ...o agua potable... ...en otros sectores en donde... Eh, ...las familias más ricas de la ciudad y la provincia... ...se han apoderado de la costa del río Neuquén... ...y el Estado Municipal no tuvo mejor ocurrencia... ...que para liberar la costa... Eh, ...cederles de, eh, por ordenanza... ...pero ya entregárselas de, de hecho digamos por 20 años... ...8 hectáreas del Parque Regional Bardas Norte... ...y en este caso, eh, bueno, se trata de una propuesta del gobierno... ...que tiene continuidad con 30 años de gestión pública... ...a cargo del municipio, en donde eh, a nuestro entender... Eh, ...lo que guía la política pública del uso, respecto al uso del suelo... ...y en este caso el suelo de la costa del río Limá y la isla 132... Eh, está guiada básicamente por una articulación entre eh, sectores del ámbito público y privado, provincial y municipal, que son contratistas, desarrolladores urbanos y lamentablemente un lote numeroso de funcionarios políticos transversales a las distintas gestiones y partidos políticos. C casi lo que pasa en el, en, el, en el country, ¿no? que hay funcionarios de todas las orbes ahí y que... Algunos hacen la vista gorda, otros por omisión y otros activamente... Exacto, exacto, exacto, con el agravante que en aquel caso hay funcionarios judiciales de mayor jerarquía. En este caso se da ese, ese triángulo que es la Alianza Inmobiliaria. ¿Y por qué decimos que guía los destinos y las políticas urbanas? Porque justamente en su momento hubo una discusión muy importante cuando la isla era totalmente pública, pero no había infraestructura. Los neuquinos y neuquinas la usaban, la utilizaban... Si la corriente del río lo permitía, eh, había que cruzar, digamos, eh, a pie, caminando. Y en este lugar había una familia de antiguos pobladores eh, criando sus animales de granja. ¿Eso cuánto hablamos? ¿30 años atrás, 20 sí, años atrás? Sí, incluso menos, incluso menos. Anterior a la creación del Paseo de la Costa, estamos hablando del 2005 hacia atrás. Eh, ¿Qué pasó? Eh, cuando se crea por ordenanza lo que es la... El, el, el plan maestro del Placeo de la costa, la corporación Cordineu, que es una sociedad entre provincia y municipio estatal, para administrar eh, el uso del suelo de 20 kilómetros de costa del río Nimay aproximadamente, e incluido la isla 132. La discusión resultante es que debieran convivir un uso mixto entre actores privados. Algunas parcelas se destinaron de las 47 hectáreas a... Eh, la instalación de oficinas públicas y privadas eh, cierta infraestructura hotelera que es la que menos hay aquí en la, en la isla la convivencia y locación de algunas oficinas comerciales móviles y, y estables con el uso que eh, se ha apropiado la, el 99% de la comunidad que es eh, el esparcimiento eh, la recreación, el tiempo libre la práctica de algunas actividades deportivas como trekking, senderismo eh, entre otras cosas, venir a Mate de cara al, al río, ¿no? en el entorno natural. Eso fue lo que se definió, y eh, justamente para que se resguardara el uso compartido, sin negar la actividad privada para promoción de la actividad turística, pero conviviendo sobre todo con el disfrute del entorno natural, del espacio público. ¿Y eso no, fue más o menos cuándo para ubicarnos? Calculá, del 2005 en adelante, después ya 2012-2013 fue donde se estabilizó fue una ordenanza reformada que es la que hoy tenemos Que permitió eh, la existencia, la coexistencia de ambos usos hasta lo que va hoy Entonces el Estado invirtió en infraestructura, lo que vemos hoy, eh, puentes, este, veredas, sendas peatonales, iluminación, etc. Y... Algunos privados adquirieron parte de esta tierra que administra Cordineu a un precio muy barato porque fue al precio que fijó el Tribunal de Tasación Provincial que ha sido la herramienta para mal vender claro. la tierra pública en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Eh, algunos han llevado adelante construcciones y otros no. ¿Qué pretende ahora el municipio eh, cambiar la ordenanza? ...cambiando el uso del suelo... ...entonces habilitar la construcción de, de edificios de departamentos... ...que en realidad va a ser... ...primero no soluciones habitacionales... ...para las miles de familias... ...que en la ciudad de Neuquén... ...o en la provincia necesitan una solución habitacional... ...va a significar... ...generar la posibilidad de urbanizar... Eh, ...con edificios de departamentos... ...a un sector de empresarios... ...que son los dueños de esa tierra que compraron barata... Pero que hoy, si este cambio se lleva adelante, lo que va a provocar centralmente es un incremento en la rentabilidad de la tierra que adquirieron para un uso, pero ahora la van a poder este, destinar a otro fin, que es construir edificios de departamentos. Y eso va a tener un impacto positivo en los bolsillos de este grupo, muy positivo, pero negativo en el conjunto de la comunidad. ¿Por qué? ¿Es, ¿por qué? ¿Es siempre el mismo grupo o cuando decís grupo hablas de, de, de distintos empresarios? mira es un holding si sí, sí, sí. vale es. el término, que administra y gobierna eh, los destinos de la ciudad durante tanto tiempo y fija la política urbana, entonces si vos preguntás hay nombres que se reiteran algunos son eh, reales, otros de, de fantasía, digamos, porque es un negocio muy bien armado no, no estamos en contra de los desarrollos inmobiliarios nosotros ni del desarrollo urbano en nuestra ciudad pero a costa de la comunidad no porque aquí se repiten nombres, si vos preguntás ¿cuál es el grupo o la empresa que fue adjudicada con una obra emblemática que pretendió llevar la gestión anterior, que fue la Avenida de los Ríos, por territorio de la Universidad? Bueno, allí encontrás a la empresa ARCO. Si vos preguntás ¿quién es la empresa que eh, trocó obra por tierra pública en la calle Doctor Ramón eh, y hoy está construyendo una obra privada importante con tierra barata, adquirida a precio fiscal. ¿Eso donde es donde está el, el...? En la zona norte de nuestra ciudad, entre los rulos de Ruta 7 y la rotonda del Colegio Lincoln. ¡Eh, ¡Qué pingo! mira cajeta! Usando la palabra. Que tengo mira, cajeta.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 Si preguntás cuál es un, una de las tres empresas que adquirieron tierra barata acá, nuevamente el nombre se repite por nombrar un grupo o una empresa. Entonces es un modus operandi. Y nosotros creemos que eh, ese es un, un punto que hay que eh, detener y hacer un esfuerzo por construir en Neuquén otra política pública, que el Estado no, sea, eh, que no tenga el rol de generarle las condiciones a los actores privados de élite ...para maximizar su ganancia, sino por el contrario... ...ver, en, de construir otras herramientas que permitan... ...la captación del suelo, de la renta del suelo urbano... ...la distribución de esa renta en infraestructura de servicios... ...en una ciudad que tiene el 20% de familias... ...que no tienen gas, cloacas, ni luz, ni agua potable. Y el segundo elemento es minimizar... ...lo que puede llegar a ser una degradación ambiental importante... ...que va a poner en riesgo lo que estamos viendo aquí... ...mientras hablamos, el uso y el disfrute en bicicleta, caminando... De las familias este, neuquinas Esto puede ser un grave problema Ambiental que va ah, a porque afectar Porque construís casi en el, en el río Construís casi en el río, bueno Y eh, no son muy originales Porque esto es el, lo que ha pasado en Puerto Madero En Buenos Aires O lo que pretende ser el proyecto de Costa Salguero eh, Y demás, bueno Por eso estamos alertando a nuestra comunidad Poner en conocimiento que esto está ocurriendo Que esto puede llegar a ocurrir en breve Y que eh, Esto se... Se defiende en la medida que se conoce y este, tiene que haber una participación, un involucramiento como hubo en su momento en, otros, en otras luchas vinculadas a la defensa de los espacios públicos, los espacios verdes, los, la defensa de los ríos, de nuestra eh, comunidad. Hay que evitar que avance la privatización de la isla 132 y que se produzca un daño al ambiente y a los usos eh, de los espacios comunes públicos que le ha dado nuestra comunidad. Eh, para cerrar... Eh... Esto es casi una continuidad de lo que fue la, la gestión del macrismo eh, en la ciudad, porque no hay mucho cambio, se repiten los nombres, es ¿eso que, no, que nos podés contar? Bueno, eh, pues se, se supone que ahora hay otro gobierno, por eso te... te exacto, te cambia el gobierno, pero las evidencias que estamos planteando y a su vez analizando e investigando... Eh, ...incluso con nuestro equipo técnico... ...equipos que son parte de un trabajo enorme... ...en la Universidad del Comagua, el Grupo del Hábitat y demás... ...es que hay una continuidad... Eh, ...a veces invisible, pero se hace visible en este tipo de acciones... Eh, ...en una corporación en donde participan eh, sectores políticos... De, diría ...de distintos partidos, pero sobre todo los que están... ...y han estado en gestión en la provincia y en el municipio... ...de contratistas... Que son los que generalmente se han apoderado y tienen cartelizada la obra pública aquí en la, en la ciudad Y de desarrolladores urbanos que son la cara privada claro. que justamente se articula ¿no? eh, Como parte de ese gran negocio en beneficio propio de unos pocos Y en desmedro de toda la comunidad neuquina Respondeme si, si podés, eh, ¿de cuánta plata más o menos? Porque cuando hablaste de cartelización y la obra pública es el eje de casi todo ¿no? Es el... Es el... ...una especie de Alep, viste, donde se cruzan todos los puntos... ...por lo menos de, de lo que es estos últimos 60 años en Neuquén Capital... ...cuando uno ve los nombres... Vos, eh, fíjate, eh, en términos, el presupuesto del municipio de Neuquén... ...es el segundo en orden de importancia en la provincia... ...tenés 158 millones... ...158 mil millones... ...de la millones ciudad, ¿no? ...en la provincia uh -huh. y en la ciudad... Eh, ...el último es de 17 mil millones... ...16 mil 800 millones de pesos... Eh, de los cuales siempre un tercio de ese presupuesto y un poco más lo está destinado a obra pública. Miralo hacia atrás, en cada año, durante, 20, durante un ciclo de 20, 20 años. Obra pública. Pero a eso sumale la dimensión que tiene, eh, las condiciones que genera el Estado al modificar ordenanzas o al crear obra pública e infraestructura allí donde no había... ...que ahora los privados se sirven de esa obra pública construida... ...que les sobrevaloriza la tierra que han comprado a precio barato... ...y pueden generar emprendimientos de carácter privado... ...para su beneficio, en este caso la construcción de torres de, de departamentos. Eso maximiza, digamos, y tenemos con ANA... Eh, determinado distintos niveles, incluso de cantidad de metros... Eh, ...que se han construido, el último registro es del año eh, pasado... que que es importante poder ahondar también en ello. Es una fortuna. Marcelo, eh, muchas gracias, estamos eh, al tanto de lo que está sucediendo. como no, muchísimas gracias y por lo menos yo quisiera reiterar esto... ...nadie defiende lo que no conoce, por eso nos estamos ocupando de... Eh, ...dar a conocer esto a nuestra comunidad... ...y eh, van a, vamos a generar una serie de acciones directas y de comunicación... ...para visibilizar esta situación y ponerle un freno... ...y por otro lado, eh, también... Eh, es importante la participación de la comunidad para que las mayorías eh, numéricas que eventualmente en el Consejo Deliberante puedan tener los votos para avanzar en esto, eh, pues se, se impida, digamos, que esto pueda avanzar. Genial. Nosotros vamos a ir eh, rápidamente a un corte y seguimos eh, desde las costaneras de Neuquén haciendo este programa que tiene que ver una vez más con la especulación inmobiliaria y la obra pública. Ya venimos.